En directo, centésimo, octagésimo, cuarto día seguido de protestas en Murcia contra el aberrante muro del AVE, del corredor del Mediterráneo, que parte la ciudad en dos, que parte la ciudad en dos. contra la pasarela de la muerte que están construyendo encima de una acequia con el peligro que eso conlleva. Junto a un instituto, por tanto, cientos de estudiantes tienen que cruzar esa pasarela a la vez cada día. Calcula que unos 11.000 pasos hay de un lado a otro de. ...de la vía... ...cada día... ...el corredor del Mediterráneo... ...ese tren de mercancías... ...que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas... ...la gente no quiere que circule... ...por el centro del casco urbano... ...junto a las viviendas, comercios... ...institutos, colegios, guarderías... La gente no quiere las mercancías peligrosas junto a ellas. Y aquí tenemos a los murcianos y a las murcianas que nunca se rinden. Dejando claro... De, mo, de momento, en Periscope. Y ahora sí, todo en YouTube, también. Periscope está abierto... No, no, no. Eh... Queremos... Ahora funciona, no, no. Ahora funciona. Después de comunicaciones con Periscope, pues ahora que está que funcionando. Me... De Periscope descargarme es complicado. Ajá. De, de YouTube me es más fácil. Lo, luego, los... ¿De qué? ¿Para usarlo? Para cogerlo y... Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, lo que tú quieras. Sí, sí, Bruno. Por supuesto, aquí hablando con Bruno Jordá, que tiene un canal de YouTube de vídeos que desde aquí ya hemos recomendado en numerosas ocasiones. Bruno Jordá, lo amable, me dice, oye, podemos utilizar tus vídeos, por supuesto, esto es, lo, la gente somos los medios, la gente somos los medios, claro que sí, Bruno. He grabado un vídeo y ahora te lo mando. Un ¿Ah? vídeo de ahí de la reina, porque si no lo has cogido, yo te lo mando. Ah, vale, vale, estupendo, estupendo. Volver. Claro que sí, no, no, somos los medios. Aquí no ayuda uno a nadie, aquí todos somos los medios, la gente, somos los medios, sí, Mati. Al menos te lo he grabado. Estupendo. Aquí los vecinos, la vecina que dice que también graban vídeos, claro que sí. Ahí, grande, Manolo, un gran cámara. Manolo, lo tengo que fichar después. Es un cámara, Manolo. Sí, pero un nombre. Este. Ese de ahí, luego sostiene la cámara, hace así, lo enfoca, cuidado con ese. Eh, este, este. Está ahí. Ese puede ser un youtuber de cuidado. Ahí está este. ¡Manolo! Dame que ve. Digo que... A ver... Que tú puedes ser un, un youtuber bueno, bueno, que a ti sí, te gusta sí, la sí, cámara, ¿eh? ¿Sí, sí o no, sí, este, claro, sí, y sí, además sí, tiene claro, un bozarrón, claro, sí, sí, ¿sabes? Este parece que es Carlos Herrera, este, cuidado, ¿eh? tiene un, un, un, bo, un bozarrón bueno. ¿Has visto? Y si le das a la cámara, mira, mira. Venga, agarra. enfoca por ahí a la gente. Este, Manolo, vamos, es el número uno. Venga, a, lo que tú. A, a los secretos que hay por ahí. <risa> aquí tenemos a Manolo a la cámara. Los vecinos somos los medios. Los vecinos, la gente, somos los medios. Estamos llegando a la estación del Carmen. Esto que te está mostrando en este momento, Manolo, esta estación del Carmen sí. es provisional. Sí. Y no. lleva aquí 155, 50. creo que ya 56 años. Sí. 156. Es provisional. Es provisional. Sí. Y la comisaría esta también es provisional y ahí está también unos cuantos años. Y la están reparando. Exactamente. Y el muro que están construyendo dicen que es provisional. Hoy vais a alucinar, vamos a compartir, porque vamos a pasar Vamos a pasar por al lado del muro que está, que, que está construido. ¿eh? Así que vamos a compartir porque os vais a asombrar de lo que vamos a ver. Que ya en alguna que otra ocasión lo hemos visto, pero vamos a compartirlo. Esa es la estación del Carmen. Por eso hay que compartir, pero, ojo. Llego tarde por varios motivos, pero uno de ellos va a ser alucinante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se nos puede unir el barrio San Andrés. ¿Sí? Cuidado. Cuidado. ¿Dónde podemos ver mi vídeo Mira. Porque todo el mundo me está preguntando. ¿Sí? Todo el, todo el mundo. Pues hay que verlo. Somos los vecinos, los medios. Mira cámara, tiene un pulso, busca el encuadre, Manolo. Manolo lo tengo yo que agenciar de cámara. Y para que me grabe la voz en off. Mira. En la página... Sí. En la página ponen todos los enlaces sí. a Youtube, a Twitter, a todo sí, vale. y este código, con el teléfono, vale, funciona vale, ya está. No, Mira, por ejemplo puñeta. vamos a ver Mira Mira Con el mismo Twitter o con otro programa hace así vale. sí. y ya abre la página, ¿vale? y si no entra a la página y ahí está, y si no que busque en YouTube, en Facebook donde sea, Cecilio sea Cecilio vea. Te se lo preguntan, te lo lleva ¿eh? y, y se lo da a la gente. Que nos hemos metido otras veces y no nos ha salido, pues se lo han quitado, no sé qué, yo lo he ido haciendo. Y la página es lo último que porque porque podrán censurar. La página es lo más difícil de censurar. Por eso he ido cambiando la palabra Bueno, tengo Cecilio es. Cea, es.net, punto, punto rg, todo, todo. Tengo un montón, ¿eh? Por si lo... Está a falta? ¿Sí? No, no, no, no, ¿Eh? Pues hay que unirse. El perico de hace unos días, 30.000 espectadores, el Aire de ayer 18.000. Luego se pone en Facebook, se pone en YouTube. Para que sea como sea, ah, se vea. Claro se ve esto hay que verse. Y la gente somos los medios. ¡Estupendo! Vamos a, a, a Juan. Juan venga, sí, es venga, venga, sí, es venga. Vamos. Uh, eso exclusiva. Esto tienes que darlo por ahí a la gente, pero, pero, como sea. Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar a sin sinvergüenza. ¿Has ¿Eh? visto que lo han cesado? ¿Qué? ¿Es tuyo? Esto, pues para ver todos, todos los vídeos. En esa página está el enlace a YouTube, a Periscope, a Facebook, a Facebook, Instagram, a todo. A todo. A todo. Porque hay que verlo. Dentro de nada vamos a hacer directos en Instagram y lo vamos a petar. Si, si te quieres apuntar a Instagram, tenemos aquí un equipito y te apuntan. Ah, vale, vale. ¿Sí? Pues. Bueno, bueno eh, no, pasa eh, no pasa nada. El caso es que la gente somos los medios. Tú ves que los, que los texturianos en la, en la tienda van todos los días, ¿no? Uno va unos días, otro va otro, y aquí lo podemos tener así. ¿Cómo, cómo te llamas? Silvia. Silvia. Pues oye, si me envías algo, un tweet, un Instagram o lo que sea, me dice, oye, soy Silvia, de allí de, a ver si un día salgo en Instagram. Que Instagram, es importante Instagram, lo está petando el internet y, y tenemos que salir en todas partes. Tenemos que esperar, salir en la City y lo llevamos claro. Por no hablar de otro. Vamos a ir para aquí. Vamos a ir para aquí. Porque venga, son todos bienvenidos. ¿Qué bueno, estamos en Murcia, esto es las protestas en directo. Mira, vamos a hacerle un poco la puñeta a Manolo. Va a caminar de espalda para que vean lo duro que es retransmitir esto así de espalda. Venga, Manolo, vamos. Vamos. Este es un buen cámara, ¿eh? ¿Eh? me he quedado con el micrófono aquí, venga, venga Ahí. vamos ahora os mostraremos aquí al cámara que tenemos pero tiene un pulso que ya lo hiciera yo ¿Cómo? no se mueve la imagen Manolo eres un estabilizador bueno ah sí, sí, sí venga, venga, fíjate eh Mirá, aquí Manolo nos está comentando de que veamos el muro. Ahí donde están los trenes se puede apreciar. Ahora habrá un momento en el que nos podamos acercar más a la, a la zona donde está el muro. Ahí, mira, vamos a meter la cámara por ahí un poquito. Aquí. Se ve poco. ...pero lo vamos a ver... ...venga, vamos a acercarnos más, Manolo... ...estamos en Murcia en directo... ...184 días seguidos de protestas... ...detrás de esta valla... ...está el muro... ...que tiene varios kilómetros de longitud... 5 metros de altura, una base de hormigón... ...varios pilares... ...metálicos que sostienen pantallas de metalquilato, ...en un principio transparente... ...por eso se estrellan los pájaros... ...y mueren, ahí estrellados... ...el muro del ave mata aves... ...y luego pues hay gran parte del muro también... ...que tiene pintadas y, y que queda también pues... ...no se sé, sabe qué es más feo si... ...con las pintadas... ...o con... ...aquí yo creo que va a haber momentos... ...en los que se puede apreciar mejor... ...hay más luz, mira, a ver... ...se ve bien el muro, dice Sergio... ...pues fijaos, ese foco... ...aún está más bajo del muro... ...pues todo esto... ...va hacia el paso a nivel... ...donde nos encontramos todas las tardes... ...todas las noches... ...entonces lo único que falta es construir la pasarela... ...para ya cerrar... ...cerrar y partir la vida de la gente... ...eso es lo que falta... ...y por eso el día de ayer fue tan triste... ...porque los vecinos se despertaron... ...comprobando cómo la calle estaba llena de policía... ...protegiendo la obra... Y mientras tanto aquí vemos como la gente sigue marchando. Lleva más de una hora de manifestación. Yo me he incorporado ya muy avanzada a la, la manifestación. Y Manolo también quiere cantar. Claro que sí. Mira, vamos Manolo, aquí se va a ver muy bien el muro. ...y si no muy bien se va a apreciar mejor... ...fijaos... No, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ...fijaos... ...todo el muro... El muro no es la parte metálica, la parte metálica es que están protegiendo la obra, el muro es lo que está detrás, que es transparente. ¿Eh? Transparente, pero ve tú a traspasarlo, ¿eh? Y los pájaros quieren, quieren verlo y se estrella. ¿Eh? Aquí falta Donald Trump para comprobar si este muro lo quiere él también para las fronteras con México. Anda, que también, qué vergüenza que, que en, el, en los años que estamos haya que, que luchar para que no construyan muros en una parte y en otra parte del mundo. Pues aquí seguimos en directo, en Murcia, en esta manifestación. Ahora estamos en la parte de, de atrás. Va avanzando bastante rápido, son 184 días. Eso sí, hay que reconocer que el tiempo cada vez va acompañando más. Buenas noches. No se ha saludado, ahora pues os saludaré, voy con las manos ocupadas con dispositivos, recordar que hay mucha censura y aquí ya varios dispositivos para diferentes cuentas, youtube, periscope, facebook, para si nos censuran en un sitio estar enseguida en otro, por eso hay que compartir, ¿eh? comparte que Murcia no se parte, comparte que Murcia no se parte de Gabri siempre nuestro cantautor de las vías que también hace buenos, buenas pistas y grebs y buenos reportajes en directo también vamos camino de las vías exactamente vamos camino de las vías 184 noches seguidas 184 noches seguidas. Estamos en la calle Pinto Flores, hacia Torre de Romo. Esto no lo vas a ver en televisión, ¿eh? Esto hay que compartirlo. Nosotros somos los medios. O algo porque son extranjeras, ¿de qué? Chicas jóvenes, que? que son estudiantes de Erasmus o algo así, grupo de algo? ¿Ah, así, si le gusta, algo. ¿Están sí? Están ¿Sí? alucinando, ¿no? Yo es que, lo no sé si que lo, lo, no, sí no lo español no, la, la un no? pues, hacerle una entrevista en inglés. Yo era no. era... ah, anda, aquí va mucha gente que habla francés y el inglés que vamos a ver vamos a ver qué más uno protestas en México en uno las protestas desde México ah, saludos desde qué parte de México y por cierto saludos también a Erika su madre unas buenas amigas que están en México son mexicanas pero que durante mucho tiempo estuvimos en Barcelona y son muy buena gente muy buena gente ah, de, de, Instituto Federal, ciudad de México. Pues aquí estamos en Murcia, 184 días seguidos de protestas. Esto que está viendo, 5, 6, 184 días seguidos de protestas. Es impresionante. Si no conocías Murcia, tienes que saber que son gente que nunca se que nunca se rinde, ahora lo están diciendo, los murcianos y las murcianas nunca se rinden. Pero, ¿Hablan español o no? ¡Son todos extranjeros! Pues claro, esto está, están diciendo aquí las vecinas que es, dice, hay gente de fuera de, de, de, de España aquí en la protesta, porque están viviendo la revuelta de la augusta. Exactamente. Yo, que pasa que... Vamos a ver, vamos a colocarnos... Dicen que mañana vendrá un medio de comunicación aquí, pero bueno, la gente somos los medios. La gente somos los medios. Todos los días nos vemos en la vida. vía! ¡Todos los días! ¡Nos vemos en la vida! ¡Todos los días! Todos los días. En las vías, en las vías, todos los días, en las vías. 184 cuatro noches. Todos los días. Todos los días nos vemos en las vías. Aquí veis un colegio que está junto a las vías, el ciudad de Murcia. Vamos a incorporarnos a la parte de delante. Ah, cuando... Mire, dale a los chicos esto en los de papeles, que son gente de fuera, ¿vale? Para que luego se vea. Más juntos. gente de fuera, porque esto sí, es histórico. La gente que está en la vida revuelta a la vuelta y que yo quiero estar ahí. Claro, claro. Decían que igual son gente de Erasmus, que aquí no, no, ahí está. No no Como vengan no, no, todos los días, en tres días vas no, a bendecir. No, bahí está el muro no, en tu puerta. Qué no, qué no, ahí, que consuelo, no, grande no, consuelo. 184 días 184 días sí. gente nueva y gente de fuera la gente de fuera que está aquí estudiando cuando cuando ve esto alucina claro y, y le explica que están poniendo un muro y dice vamos a ver un muro en España, Europa ¿cómo es posible que estén poniendo un muro? y la gente alucina Esto es histórico 184 días seguidos No walls, no walls. Camino de las vías. 184 días seguidos de protestas. Buenas, Juanvi. Y yo digo, somos no, estudiantes de Ramos porque me lo han dicho, pero vamos, no está nada confirmado, ¿eh? pues hay gente amiga de, de gente de aquí, no lo sabemos, ¿no? pero vamos, que está bien, no se por gente de otros sitios. Que viva estos días históricos en Murcia. 184 días seguidos, no al muro, no al muro. Ojo, es que, vamos a ver, que son 184 días, que se puede decir rápido, pero tú por un momento, a memoria, recuerda dónde estabas antes de ayer, ¿vale? Hace una semana, ¿vale? Hace 18 días, pero ya dices, ¿hace 37, 42, 75, 93, 120, 130, 160, 184 días? Pues la gente estaba aquí, la gente estaba aquí, la gente ha acelerado la marcha con, con, con humor y la policía. Ha, ...ha sacado ahí rápidamente dos furgones... ...no dándose cuenta del ambiente festivo que se está viviendo... ...pese a las protestas, pese a las protestas... ...porque en Murcia... ...en Murcia se protesta también con sentido del humor y con la alegría... ...es así... ...es así... ...es así... cuando no lleven cuidado se van a atropellar ellos mismos... Aquí tenemos una de las imágenes de la noche. Esto ya es la noche. Basta ¿Eh? el ejército por los Basta ¿Eh? ya de represión. Bernabé, dimisión, dice la gente. De represión. Bernabé, dimisión. Basta ya de represión. Ha pasado que la gente ha caminado rápido, así, como haciendo un sprint de cachondeo. ...se han asustado rápidamente pero no ves allá cuando pasa la gente... ...la policía está sonriendo porque se ha da dado cuenta que era... De una manera festiva ¿no?... ...carareaban... hicieron como un pequeño sprint la gente... ...pero siempre de manera festiva... ...se corta porque estamos entrando en zona... ...en zona policial, vamos a ver si... ...al otro lado del muro... Se puede de ver bien, se puede ver bien, vamos a ver, eh. Vamos para el otro lado. Venga, vamos a compartir que esto se vea. Vamos a compartir que esto se vea. Eh, Anda, que la habéis hecho muy bien. Cuidado. Que la habéis hecho muy bien. Venga, vamos a ver con cuidado que nos caemos. No lo vamos a meter a la pillo. Está, sí. El Sentido humor aquí también era, en Murcia también hay mucho sentido humor. Sí. Se han asustado un poco y ahora están sonriendo los policías y se ponen las manos en la boca sonriendo. Eh, dicen, sí sí, aquí también hay mucho arte. ¿De dónde son los, los policías que llegan estos días? Creo que son de Málaga, Sevilla por ahí. Sí sí, aquí hay mucho arte, mucho arte. Y aquí estamos donde todos los días nos vemos, en las vías, en las vías. Sí. eso? Sí. De lejos estaba oscuro, pero se podía ver algo. Sí, sí. Y ahora aquí a la entrada se estaban viendo. Se estaban viendo. ¿Eh? ¿Has dado cuenta? si sí, te se han pegado, ¿eh? Pero mira. ¿De, de dónde son? saben? De Málaga. ¿De Málaga? Porque yo, por el acento me, me pareció Málaga, Málaga pero Málaga. hubo gente que decía Sevilla. No, Málaga. En Málaga la gente muy baja. Sí, sí, muy majo. Obedeciendo, pero eran majos. Y hoy se pues, han quedado ahí sorprendidos. ¿Eh? En directo... ...en directo desde Murcia, 184 días... ...vamos a ver si encontramos... ...algún apoyo, porque esto pesa... ...ahora íbamos retransmitiendo... ...por ahora en Periscope... ...vamos a ver a probar a retransmitir en Facebook... ...o en Youtube, recuerdo ¿eh? ...como nos pueden censurar, porque ya lo han hecho varias veces... A ver, ...busca yo, Cecilio Cea... ...en Youtube... 3. y en conviene que mucho. Periscope y en Facebook se corta, claro, estamos muy cerca de de la policía y aquí las comisiones van un poquito más fijaos, fijaos, eh, para, quien no lo, para quien no lo haya visto eh, ¿por qué tanta protesta? porque están construyendo el muro y fijaos, toda esta estructura hasta aquí oscuro pero aquí hay una estructura eh, para construir Mira, a que a a su casa, una pasarela. Que parece no dejan entrar. Están ahí... Manolo, que tiene ahí una, una casa y parece ser que, que está teniendo dificultades para poder entrar en su, en su casa, que lo tienen que identificar para dejarle entrar. Es tremendo, eh. Tienes que, que, que, que, que... que no pueda entrar ni a tu casa. Aquí la gente es sospechosa, aquí la gente, los vecinos son terroristas si no se demuestra lo contrario. Es que eh, aquí estamos llegando, ¿no? Ahí tenemos, estamos en la zona donde se encuentra la pasarela, la construcción de la pasarela y ahí hay un vecino, Manolo... Que tiene ahí una casica y quiere entrar, quiere entrar. Y simplemente no le están permitiendo a ver luego lo que nos cuenta. Y aquí los vecinos interesándose de por qué, si tiene ahí su propia vivienda, tiene una casica, ¿por qué no puede entrar? Vamos a ver, ¿por qué no puede entrar? Aquí no le dice que esto no había pasado, que hasta aquí no habíamos llegado. A mí ayer no me dejaron pasar allí, no era. Pero bueno, yo no soy de aquí, o sea, yo no... Yo no tengo ahí una casa, pero Manolo sí. ¿Eh? Ahí lo tenemos, no, a, no acompañado, nada. ahí lo tenemos. Está que no lo deja ni, a su ni a su casa. ¿Qué es, eh? es, es tremendo esto ya, eh. ¿A qué punto estamos llegando? ¿A qué punto estamos llegando? Esto es Murcia, en directo. policía dice que, que cada cual puede entrar a su casa, que siempre y cuando le dejen el DNI y ya está, y no es problema. Es la versión que están diciendo los policías. No dejan pasar a nadie, entonces si tú ahí tienes una casita, te piden el DNI, y eso es lo que dice. Eso sí, a Manolo lo ha acompañado, tres o cuatro policías para ir a su casa. Esto... Esto es impresionante. A ver si va a tener que acompañarlo a la puerta de su ¿A quién? Además, nos han ido dos guardias con él. No, y después han ido dos más. Que no, hombre, no dejamos. Ah, hay cuatro. Para... No, pero es que no, no si hubiéramos. A... No, pero es que no hubiéramos. Me había contado dos guardias. No queriéndoselo, ¿hay dos guardias o no? Sí, es, que, es que ya no, no va a poder entrar la gente a su casa Tremendo Tremendo Manolo, esto Ya, un matrimonio que quería entrar a su casa No, no ha tenido un guardia que No se quería que vivía allí A, a acompañarla a su casa Pero, pero es que como, como, como, como si la gente de aquí fueran terroristas que hombre, tiene ahí un piso ahí que, que, que que con explosivos. Hay la, la que, hay que Madre mía, esto está pasando, ¿eh? Esto es Murcia. Esto es Murcia y eso, tienen orden de que no pase absolutamente nadie. A ver, rápido un vértice de la obra. Venga, <risa> Esta calle es privada, es de Manolo. Esta calle es privada. De aquí para adentro, eso es privado. Es de Manolo. Sí, sí. Obra Pero, toma, ponlo tú. A ver. No. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo ahí abajo. Vamos a enfocar a, a la gente mientras tanto. Triste. ¿Qué Me van a llevar a que Ah. Tienes que pero de momento puedes abrir marcha Nuria Eva venga a compartir un ratico allí a difundir eh a difundir que la gente somos los medios sí, bien, bien, bien, bien. Sí. por todas partes pero además además relatarla a eso las noticias hemos ido de manifestación y ahora un vecino así con los titulares Métete a mí y se lo verá. Venga. <laughs> Madre mía, de la que estás librado, ¿eh? Tiene un genio como para pedirle tres deseos. A ver. <risa> Madre mía. <risa> Aquí sale... La vecina... Sin vergüenza. ¡Ay, sí. la boca a la boca! ¡Ey! ¿La quería decir? Aquí tenemos la vecina Vicky que tiene que enseñar. El tiene ahí para entrar a su casa. Para entrar a su ¿Eh? casa, que la calle es particular. La calle es propiedad de ella, pagada por ella. La calle, la calle. La calle, la calle no la casa, si sí quiere No, aquí sí, la, la casa. La casa, la la calle, casa pero... la calle. No, me digo, no solamente la casa, la calle. Claro. Excepto el el residentes, que también lo pagó ella. El Excepto residentes, que la calle suya, es suya y la vivienda. Las dos viviendas son suyas. Eh, sí, sí. Esto es muy fuerte, Tenés que pedir el DNI a los vecinos para entrar a su casa A su calle, eso es, a su calle A su calle, porque es una calle que es, que es, es, es, es, es, es, es privada ¿eh? Es una calle que es privada, vamos a ver Es eh, una calle privada Exactamente, es una calle privada Y para entrar a la calle privada Los propietarios han tenido que pedir Aquí podemos ver los vecinos congregados ...y como para entrar a esa calle... ...que vemos ahí al final... ...pues hay una fila de policías... ...que bueno pues... ...han tenido que identificar... ...es así, esto es así eh... ...esto es la vida en directo... ...la realidad... ...lo que nunca pensabas que fuese a ocurrir en España... ...está ocurriendo... ...y la pena... ...o no, no pena, lo lamentable... ...es que no ocurre solamente en Murcia... ...ocurre en tantísimos lugares en España ocurre en tantísimos lugares, que te condenen por cantar, te condenen por tuitear, te condenen... En cambio depende quién diga qué no lo condenan, ¿eh? de depende de lo que digas. Es decir, eso es propio de una dictadura, propio de una dictadura. Si lo que dices es a favor de la dictadura, pues entonces te lo permiten. Y si lo que dices pues molesta, incordia... A la dictadura, pues entonces te sancionan, te multan, te criminalizan, te condenan. Aquí viene Manolo, que bueno, que, que, que en lo que se está viendo, en lo que se está viendo para entrar a su casa. ¿Qué? ¿Cómo que te Ah, para verlo. Me tienes que buscar mi nombre Cecilio Cea, y lo busca donde sea, en Facebook, en Youtube, donde ¿Sí? sea, y lo encuentra. ¿Sí? Cea, te, te lo dejo escrito. Aquí, espera, toma. Mira, está en chiquitillo, que nadie lo ve. le sea, ¿Vale? Y si no, me preguntan a veces que haga falta. Y te lo pongo, vamos, como sea. Los vecinos que quieren ver esto, compartirlo... esto hay que compartirlo, ¿eh? La gente somos los medios. Seas de donde seas. En Murcia están construyendo un muro. Aquí ahora quizás se pueda apreciar mejor la pasarela, ese armatoste que hay ahí. Se ve oscuro. Hay dos armatostes. Ahí tenemos un armatoste y aquí tenemos el otro. Y todo eso está construido sobre una acequia que está... ...por aquí de abajo... ...por ahí hay una acequia... ...una acequia... ...donde se encuentra la policía... ...esa calle por donde sale el coche... ...es una calle privada de un vecino... ...que... ...pues le han tenido que identificar para poder entrar... Esas son las, los pilares... ...donde se sostiene pues seguramente... ...irá o el ascensor... Probablemente en uno va el ascensor y en el otro la pasarela con las escaleras. La pasarela con las escaleras. Por debajo pues va un, un muro de 5 metros de altura y 25.000 voltios. 25.000 voltios. Sí, como están soterrando, la obra va, va por fuera. Aquí Juan, 82 años, luchador, huertano donde los haya explicándole a la policía las cosas. Y la gente solidarizándose con Manolo que en lo que se ha visto para sacar el coche de su... de su propiedad. Es que es una cosa. Es una cosa. Yo no sabía que estaba pasando esto. La calle, dos sí, viviendas, sí. No, no la vivienda dos viviendas en la calle. Y, y pues, Joselito, estamos en Murcia. 184 días seguidos de protestas, ¿eh? En el 30 de septiembre, más de 50.000 personas en las calles. En Murcia. El 28 de octubre, más de 10.000. Más de 10.000 En. En. Madrid. En Granada, llevan más de 1.000 días sin trenes. Y también el 14 de enero. ...el 14 de enero, fue la gente de Murcia a Granada... ...una manifestación, una concentración... ...de miles de personas el 3 de febrero... ...pero es que todos los días aquí... ...todos los días aquí... ...184 días... ...y Pachani, Juan, pues... ...Juan y Ana... ¿eh? tu madre... ...son dos iconos... De, de, ...de esta lucha vecinal, eh... ...tiene que estar bien... ...bien orgulloso... ...de sus padres... Aquí hoy veo a ah, Juan, no estoy viendo a Ana, pero también suele venir aquí muchos muchos días. Una gran luchadora. Es de Galicia. Lito. Pues allí difunde, difunde que en España hay un lugar que están poniendo muros, que es Murcia. Aquí un vecino, político, ladrones, nos robáis las pensiones, dice, se echa para atrás. No te saco aquí, pero bueno. ¿eh? Pues compártelo, que se sepa que en Murcia la gente lleva 184 días seguidos. ¿eh? O sea, tú imagínate, 12 de septiembre, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Comprenderás que debo parar, porque si no me quedo sin voz. ¿eh? En Nochebuena aquí, en Nochebuena aquí, Misa de Gallo en esta plaza. En vieja aquí, tomando las uvas. En la Noche de Reyes, aquí, tomando el Roscón de Reyes. Es impresionante. Esto es impresionante. Cuando os digan, es que en España se tiene lo que se merece, porque la gente no lucha, la gente no protesta. Mentira. Falso, falso, falso. Pues puedes compartir... Mirad, nos han censurado a varios vecinos. Y hemos, el otro día estábamos retransmitiendo el sábado aquí, Marco, José Enrique y yo, y nos cortaban los periscos. Durante un tiempo no, no he podido retransmitir en Periscope, No he podido, ¿eh? No he podido. Y ahora estamos en YouTube, también en Facebook. Mirad, aquí... Cecilio Fean. Pero insisto... Da igual quien comparte, ¿eh? El otro día estaba estaba grabando otro vecino, Gabri, pues yo difundía. Cuando graba José Enrique, yo difundo. Es decir, aquí ni era mejor persona ni peor persona por buscarme y, se, y seguirme. Hasta mañana, Consuelo. Es decir, si quieres estar informado de lo de Murcia, pues aquí venimos todos los días. Aquí venimos todos los días. Vale, mira, aquí Loli dice que solamente no notaba Cecilio. Bueno, yo aquí lo que hago es poner una cámara, poner un, un micrófono para dar voz, una cámara para poner la imagen... ...y unos focos para poner luz donde los demás ponen sombra. Porque el silencio es un tipo de... la indiferencia es un tipo de violencia. Y este silencio mediático que hay es violencia y sobre todo en los medios locales. Es que no es noticia, no es noticia que 184 días seguidos los vecinos salgan a la calle... ¿Eso no es una noticia para un medio local. ¿Eh? Fijaos aquí todos los días acompañados de, de la policía. Pues yo voy a estar aquí un ratico, descansa, sí va a haber gente para ir. ¿Quién? ¿Quién te va a llevar? Seguro, siempre hay gente. Este barrio, la solidaridad, es legendaria en este barrio, Pepi. Sí, esto pero... es impresionante. ¿Y si luego no tienes sí, hay, sí. Porque Ayer, mira, al final, fíjate la que se montó aquí para, para, para llevarme, esto es increíble, la gente... Ir, ¿no? no, pero está Ricardo, por ejemplo, está José Enrique, hay gente, no te preocupes. ¿Quién es José Enrique? Vaquero, eh, está Ricardo, hay gente, está Juan, sí, sí, no te preocupes, que sí, que sí. Y si no, hago una, una llamada de urgencia. No te preocupes. Aquí, venga, la gente que, me, que me, me quiere llevar a casa, porque yo vivo en otro barrio. Yo vivo en otro barrio, lejos de aquí. Y la gente es muy solidaria, muy solidaria. Eh, aquí tenemos, vamos a sacarlo también, mi hermanico. Mira, de las pocas veces que huye de la cámara. Qué raro, Jesús. Ah, te ríes. <risa> mira, mira, mira cómo se ríe el tío. De las pocas veces que huye de la cámara. ¿Eh? Míralo. ...también otro pilar fundamental aquí... ...en las retransmisiones... ¿Eh? ...luego quién es el dependiente... ...pues yo dependo de mi hermano... ...que me está aquí ayudando... ...con el trípode, la iluminación... ...a veces con los micrófonos... ...bueno... ...aquí... ...también los canes son protagonistas de, de, de esta lucha... ...estamos 184 días seguidos de protestas en esta plaza de soterramiento. ...bueno, esto hay que compartirlo durante todo el día... ¿eh? ...yo me he incorporado tarde... ...ha habido una manifestación, lo podéis ver al principio... ...lo podéis ver al principio, ha habido una manifestación... ...hemos mostrado una parte de esa manifestación... ...ah, venga... ...y aquí... ...fijaos, siempre algún vecino... ...que se ofrece para llevarme... ...fijaos, aquí se ve bastante bien... ...los pilares, ahora se ven aquí... ...bastante bien... ...el de ...fijaos, vecinos, me están advirtiendo... ...dos furgones allí... ...estamos, estamos en el momento... ...fijaos, eh, estamos en el momento... ...que se produce cada día donde hay más agentes que gentes, ¿Eh? hay un despliegue policial impresionante, 184 días seguidos de protestas, ¿eh? 184, y podemos comprobar la, el despliegue impresionante, 1, 2, 3, 4, cinco furgones de policía así de momento lo que se ve. ...allá más furgones... ...bueno, veo un coche... ...bueno, es tremendo... ...y fijaos que... ahora en, ...en este momento... ...la gente que hay... ...venga a maricarme esta mañana... ...esta mañana, María José... ...y fijaos la cantidad de gente que hay ahora, eh... ...la, la gente ya se está yendo... ...si la gente ya prácticamente... ...la mayor parte de gente se ha ido... ...pero... ...la cantidad de agentes... ...que hay... ...sigue siendo... Impresionante. Sigue siendo impresionante. <risa> es, no sé si ahí lo podéis apreciar. Eh, fijaos todo eso que veis negros ahí. Son policías, ¿eh? Y el que pasa en primer plano también. Fijaos, ¿eh? es tremendo la cantidad de despliegue policial que hay aquí en Murcia, porque la gente, sí, sí, más agentes que gentes. Y todo porque la gente en Murcia no quiere muros. No queremos muros. Tan sencillo como eso. Y no es noticia, guardiones de obras está. Sí... Está en la guardia urbana, de la gente ahora le está diciendo también guardianes de obra. Es triste ¿eh? ver esto. Ahora también digo que aquí una de las personas que viene a menudo, antes estaba por aquí, no me ha dado tiempo a saludarlo, es Joaquín Sánchez, Joaquín Oscura. Esta mañana dame. Que es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y que él también ha vivido situaciones muy, mucho más tristes todavía, ¿no? Porque que la policía proteja la hora, que te parte la ciudad, pues es muy grave. Y yo creo que no son cosas comparables, pero ver cómo la policía te está expulsando de a ti, de tu casa, a tus padres, a tus abuelos, en, mientras tú deberías estar disfrutando de tu infancia, eso tiene que ser durísimo. Eso tiene que ser durísimo. ¿Por dónde pasa el tren? Que somos muy malos, dice Paco. Paco Lugas. Es, es terrible, es terrible la situación que se estaba viendo en Murcia. Aquí ya la gente yéndose a su casa. Hay que tener en cuenta que todas estas concentraciones. Por cierto, vergüenza. Aldesa es la empresa que está haciendo esto. ¿eh? No sé que, que No es ni como para poner el nombre en la falla, pero oye, por lo menos mira, están ahí, que, que, que, que se sepa. También quiénes son. Una obra ilegal, dice Fanny. Bueno. me ha hecho gracia porque están ahí así un poco eso ¿eh? y les miro yo ni siquiera la cámara y sonríen o sea, de aquí for president las dos, ¿eh? Sol, tenéis todas las políticas también es ¿eh? el cachito oportuno ya ¿Eh? exactamente aquí, grandes, José Enrique, Sonia, Marigalme grandes no, no, grande grandes gente grandes luchadores somos ¿Eh? Soy gente grande, los vecinos, ¿eh? que, que resisten aquí, resisten. Lo que es triste es que el Cuerpo Nacional de la Policía vigilando las obras, comenta Loli. Saludos, Carmen. Pues sí, y aquí tenemos a... Que todavía hay... No hay gente, estoy mostrando la realidad. Saludos, Ángeles. Eh, porque ya la gente viene aquí a las 8 de la tarde. ¿eh? A partir de las 8 de la tarde es cuando se producen las concentraciones. A partir de las 8. Estamos paso de cebra, pero nos vamos a incorporar a la calzada, que si no aquí solamente le faltan comer pipa para que la multa sea ya más, más grande. ¿Eh? Vamos a incorporarnos a la acera. Los funcionarios públicos no pueden aceptar dávidas. Madre mía, estamos aquí poniéndonos nerviosos. Jesús está comiendo pipa. Jesús, no estamos jugando las sanciones, Jesús. Jesús, Jesús. Nos va a venir una multa, Jesús, por comer pipas desafiantemente. Mira, mira, ahí tenemos las pipas. Cuidado, cuidado, que luego nos multan por comer pipas. ¿Cómo se ríe? Sí, sí. ¿Cómo se ríe? Y luego nos multan por comer pipas. Jesús, sí. ¿Sabes? Pues comer pipas, sí, sí, sí, sí. Y tener cuidado. A ver si tenemos a los policía cuando tengamos que pasar la pasarela. Ah, pues hoy me lleva, no recuerdo no el nombre. Él dice, sí. Ricardo. Gracias. Ah, oye, te tengo que devolver el cable, ¿ese? Ma mañana, mañana. Vale venga Ricardo aquí los vecinos solidarios fijaos ya quedan poquitos vecinos eh, poquitos vecinos y muchísimos agentes, quedan poquitas gentes y muchísimos agentes poquitas gentes y muchísimos agentes Murcia, 184 días seguidos de protestas día triste ayer que comenzaron a poner esa pasarela encima de una acequia, encima de una acequia. ¿Tú querrías que un hijo, una hija tuya pasara por ahí? Pero vamos, es que ni siquiera uno mismo, ni su padre, ni su madre, ni su abuelo, ni su abuela. Pero es que ni un desconocido. Es que nadie merece pasar por un sitio que ponga en peligro, ya no en riesgo, en peligro, su integridad física. Ni siquiera eso. Es tremendo. y tenemos a, a Carmen. Carmen hablando con la, con la policía Carmen, ahí la tenemos localizada grande Carmen ahí la tenemos y ya se nos va con Francisca dos luchadoras, dos huertanas que que están dando ejemplo aquí lo que hace falta es que vamos a ver ...por las pensiones, la gente mayor... ...contra el muro, la gente mayor... ...hay una manifestación por los derechos humanos... ...y también la gente mayor... ...o sea, están en todos sitios... ...están en todos sitios... ...es decir, ¿cuándo va a, va a estar más presente... ...la gente más joven? ...la gente más joven... ...ojo, que aquí también hay, ¿eh? ...vienen familias... ...viene junto con Rafaela... ...pues viene su nieta, Claudia, su hija, Ángeles... ...bueno, toda la familia completa... ...pero el público general... ...el público general son gente mayor, que ojo, eso está siendo también precioso porque a mucha gente se le está yendo, o se le está curando la gerontofobia, ¿Eh? que llegaba un momento que la gente mayor parecía, ¿eh? para muchas personas, que eran seres que sobraban en la sociedad, seres, bueno, a mí me han llegado a decir de que si hubiera menos viejos, habría menos crisis. Es, me lo han llegado a decir a mí, eso. ¿Tú te crees que eso se puede decir? Pues eso se llama, eso se llama gerontofobia. Que además, claro, no se refiere a los ancianos ricos, se refiere a los ancianos pobres. Pero eso es gerontofobia a la que hay que sumarle aporofobia. Aporofobia. Que es fobia y rechazo a los pobres, y no le dice que eso se llama no tener corazón, pues sí, entonces con esta lucha lo que se está transmitiendo, lo que se está transmitiendo es solidaridad, educación, respeto, compasión. Quien viene, a las vías, quien viene a las vías aquí, quien ve esta revuelta de la Vuelta en Periscope, ahora ya en todas partes, en YouTube, en Facebook, pronto en Instagram, tiene la oportunidad de hacerse mejor persona. Y aquí cada día yo me voy un poquito mejor de lo que vengo. Hay días que me voy mucho mejor de lo que vengo todavía, porque lo que aquí se está aprendiendo... Lo que aquí se está aprendiendo, difícilmente lo aprende, lo aprendemos en otros aspectos, en otras facetas, en otros momentos de nuestra vida, porque esto es algo histórico, se está aprendiendo que no hace falta admirar al que tiene éxito, y el éxito es salir por los medios tradicionales o quien te dice... ...que tiene más visibilidad pública, ¿no?... ...aquí te está diciendo que puedes admirar a tu vecino... ...que puedes aprender a admirarte... ...a ti... ...que puedes ser una persona admirable... porque luego compruebas que tu vecino, tu vecina te admira... ...porque lo que... ...la gente aquí está comprobando, estamos comprobando... ...es que... ...la admiración... ...no está en manos de una élite... Eso es, eso es elitismo, eso es elitismo, eso es elitismo. Si estáis aquí ahora mismo conectados, personas que no habéis visto el mural, impresionante que ha hecho la compañía de Mario y lo queréis ver, me lo decís y me acerco un momento y lo muestro. Un impresionante mural en un bloque de viviendas, una calle más abajo lo que me digáis y si no lo podemos mostrar otro día para mostrar el arte urbano aquí al final hay hay ahí una pintura ¿quién lo ha hecho? Carmen, dices, el mural sí, el mural eh, lo ha hecho la compañía de Mario si buscáis en internet la compañía de Mario. Ah, para, claro, para que lo dijera. Si es que Carmen, que está atenta también, ¿eh? Es que la gente somos los medios, ¿eh? La gente somos los medios. La compañía de Mario. Aquí. aquí tenemos a Darko. ¿No? Yo creo que es Darko. Ese del fondo no, es otro. Lo muestro, voy y lo muestro. ¿Qué me decís? Este se llama este se llama Darco y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? Claro. Claro. Que creo recordar que buscaba familia, estar en una familia de acogida. ¿Cuál? El blanco. ¿Qué pasa? Para que la ¿Eh? Si queréis adoptar a este perrico, que tenéis ahí, muy majo, ahora un luchador de las vías. Bien, pues eh, la policía sigue ahí, vigilando la obra, pero solo le ha tocado. Fijaos, vamos a hacer aquí un... Y todos los días nos vemos en las vías, ¿sí? A todos esos policías impresionante ¿eh? impresionante <risa> que no hay gente Se va que no, tipo clases, ¿no? Sil, silvia darko y doni donnie doni. Doni. doni, darko doni. o dori donnie doni. Doni. doni y el que busca acogida doni, doni. Acogida, ahí, ahí. buena gente <risa> ¿Eh? <risa> aquí tenemos a doni, doni aquí lo tenemos <risa> Que busca este, no, es, familia esta, no. acogida. Este los Canquingos. No, no, no. <ríe> oh. Vamos a ver. No, no, no. ¿Dónde tienes el coche? Ah, vale. Digo, era por. ¿Me acompañas si le enseñamos el mural a la gente? Venga. Vengo ahora. Espérate aquí. Venga, vamos a, a ver el mural. Venga. Y de paso, vemos, pues que ahora pues cruzaremos la vía, eh, para ir al otro lado. Fijaos que todavía hay una inmensa presencia policial. y ¿Es esto inmensa? Pues sí, todos esos punticos negros. Si nos pusiéramos a contar, hay más agentes que gentes. Y va, todas estas calles, pues se quedarán encerradas. Toda la gente que vive aquí... ...todos estos comercios, pues a freír puñetas... ...espárragos, lo, siempre se ha dicho aquí en Murcia... O sea, ...será cosa de la huerta, freír espárragos, decía mi madre... ...y puñetas puñeta también, ¿tú? ...puñetas también, sí... sí señor. ...aquí... ...hay un refrán que decía mi familia... ...que parece que los corruptos... Le, le, le, ...lo aplican bien... ...que decían... ...para el tomate... Para, eh, para el tomate sí que está para el tomate pero para el date, date no, no. para el tomate sí pero para el date no ¿Eh? así en panocho en mucenico decía mi, mi familia pues mirar ¿eh? aquí estamos viendo vamos a acercarnos ahora al mural para quien no lo haya visto porque esto ya más que una protesta esto es ya un movimiento sociocultural que se está produciendo en murcia que será conocido con el paso de los años, porque puede silenciar a una persona un día, a una persona mucho tiempo, pero a un pueblo no lo puede silenciar tantísimos meses, no lo puede silenciar. Fijaos, esto es impresionante. A ver qué os parece si no lo habíais visto. Murcia grita. La compañía de Mario ha hecho esto durante un fin de semana. Y al otro lado tenemos una frase. El grito del pueblo es el animal que romperá tus muros. El grito del pueblo es el animal que romperá tus muros. Aquí ya de noche, se ve oscurito, nos viene, es impresionante, ¿eh? ¿Tenemos, visita? tenemos visita, nos viene, vamos a sacarla, sí, sí, estamos aquí, mostrando el muro. Mira, eso le podemos decir al policía que ha pasado, ten un buen día, tú que leíste esto sin querer, de Acción Poética Murcia, pues, <risas> han dicho, esto es donde van? pues vamos aquí a mostrarle a la gente, que se conecta a ver estas protestas en Murcia y que no sabe que esto, aparte de llevar 184 días, aquí hay mucho arte, aquí hay mucho arte, para eso venimos, para eso venimos, no venimos aquí a, a ocultar nada. Ahora Murcia, dice Marisa, a mí también me gusta mucho el muro. Es tremendo, Noelia, ¿has visto? Es, es una cosa, es una cosa bárbara. Es una cosa bárbara. En otro momento, bueno, hay imágenes por internet, si buscáis mural, compañía de Mario, eh, en Twitter, por ejemplo, veréis imágenes de cuando lo hicieron durante el día, que está mucho más, mucho más claro. Sí, sí, impresionante la compañía de Mario, eh, el talento, bueno aquí se ha puesto la policía. A ver, mirad, es impresionante, ¿eh? No sé si... A ver, no sé si avisarle de que ya nos vamos, para que se vengan también. Bueno. Vamos a echarle un poco de sentido del humor también, ¿no? ¿Eh? Claro, que es que, que un poco... No, nos sentimos más protegidos. Sí. Madre mía, que damos un paso y se, y se, y se nos mueve la, la, la policía. Ahora te metes en este rincón y dices, ¿dónde está ¿Dónde está mi metido? Vaya tela, sí, sí, esto es tremendo, ¿eh? 184 días seguidos de protestas en Murcia, no hay gente, prácticamente ya que está en su casa después de una inmensa manifestación por las calles de Murcia de gente a esta hora antes sí ahora ahora, ahora hay algo más que gente ah, gente! Agentes. hay agentes. agentes agentes que le hace estar aquí perdiendo perdiendo el tiempo de su vida Cecilio corta ya y deja a los polis que descansen <risa> pues eso se sí quedarán aquí en vez de saber esto pero un más Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Paro ya porque así nada más Mira que. 1, 2, 3, 4. Se nos ha ido para allá sí, un, un, un tú coche tú, policía ¿no? acompañándonos. No, muy bien. <risa> ¿No has visto? Oye, ayer la acompañaron a la casa. Sí, así eh, que tenemos ¿verdad? corta gratis, no lo valoramos. Es que fíjate, ¿eh? Eso es, es, es, es un nuevo servicio público involuntario. Sí. ¿Eh? Qué fuerte en lo que nos estamos encontrando, ¿eh? En lo que nos estamos encontrando. Ahí. Sí, sí, sí, sí. Toda la vida en directo. Espectáculo Es que este momento en el que hay más agentes que gentes. Sí, no, es que se están manifestando ellos en contra del es, muro. ¿Verdad? No es sentido. eso, ¿eh? Es eso. Es tremendo. hay derecho a lo que no quieren hacer. Muy bien dicho. Aquí pasa la gente en coche y lo dejan claro. Oye, que como hago... Si, si, son, más de, si son más de 20, se puede sancionar. ¿Eh? Vamos a echarle... Si vamos a echarle sentido del humor... Bueno, nos vamos a ir. Voy a despedir aquí la conexión. Me voy a despedir de toda la gente que está compartiendo, que está conectada. Nos vamos a ir con la imagen de la pasarela que están construyendo. ¿Vale? Esta mañana. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muy triste, esto, esta pasarela es un monumento a los que están por morir en ella. Es así de triste, ¿eh? no me da miedo decirlo. Esto es, un, esto es un monumento a los que están por morir en ella. ¿Desde dónde te conectas, Marisa? ¿Desde qué zona? El medio barrio de Barcelona es San Andreu. A ver si Marisa nos dice de dónde se conecta. Hay un... Molta de Sans. Ah, ¿ves? De Sanz, <ríe> fíjate. Lo comenté antes. Ah, Elena, eres de, de San Andreu. Un barrio... molt un barrio molt mago, una gente. un ...algún día tenemos que ir para allá... ...gente de Murcia... ¿Eh? sí, sí... ...tenemos que ir para allá... ...y os tengo que llevar al barrio de San Andreu... ...eh... ...y, y también al de, San Pedro, al de San Andreu... ...allí... ...más a la zona de la... Elena. Eh, ...a mí... ...residía cerca de... ...la plaza Orfila... ...ahí donde está el ayuntamiento... ...que allí también hay trenes... ¿eh? ...también está la estación de tren... ...está la parada de, de San Andreu de Metro que a mí todavía me asombra que no haya habido un accidente entre Favre y Puig y San Andreu. Ahí el metro va a una velocidad desorbitada. A una velocidad. Es un, es un trayecto largo entre dos paradas porque luego entre San Andreo y Torres y valles es, es nada. Es un, son metros. Pero bueno, ojalá jamás pase nada. Espero que hayan mejorado desde el tiempo que yo no estoy allí los convoys, los trenes... De esa línea, la línea roja. Y una, una abrazada a Dutom eh, en Barcelona, eh. aquí en Murcia. Yo parlo una amiga catalán, una amiga. que pasé allí tiempo, pero estaba allí, me dedicaba a la enseñanza y estaba hablando en español. la gente me hablaba también en castellano, entonces me hablaba en castellano y por tanto no pero a Mica Catalá y aquí la gente está también aprendiendo ¿eh? aquí ven eh, el monumento este terrible y a más de una persona dice de unido de unido ¿eh? no vamos pero volveremos Uf, mañana por qué hay muro por qué pasarela y porque la gente tiene dignidad. Un abrazo, una abrazada a tu tom. Un abrazo a, a todos, a todas. Así, ser fuerte. Mira, Loli, Deu, Loli. Loli, Murcianica. De ahí, Deu. Fins de Ma. Hasta mañana.